¿Qué tal amigo Craniano que nos visitas del otro lado del cristal? Yo soy Leonardo, el muñeco de Cranion y estoy aquí para comentarte cuáles son o cuál es mi canción favorita de hecho, tengo muchas canciones favoritas eh, a lo largo de mi vida eh, hay muchas canciones que han formado parte del soundtrack de la misma y la neta es que poder decidir entre una sola pues está medio cañón. Pues sí te puedo decir que confortablemente insensible de Pink Floyd, del álbum de The Wall, es una de mis canciones favoritas. With You Here, también de Pink Floyd, es otra de mis canciones favoritas. The Number of the Beast, de Iron Maiden. Highway to Hell, de ACDC. En español hay varias rolas de los Caifanes que, que pues, me laten un buen. ¿no? Pedro Navajas, de, de Rubén Blades, es otra de mis canciones favoritas. The Superstition, de Stevie Wonder, es otra de mis canciones favoritas. No sé, son muchísimas, ¿no? y de, como ya se pudieron dar cuenta... De géneros varios, ¿no? Son, son las, las, las rolas que me gustan. Yo trato de escuchar mucha música. Yo te recomiendo que. Pero, pues bueno, esas son ahorita las primeras que me vinieron a la mente. Y yo creo que. que... Híjole, pues, ¿qué más te puedo decir? ¿No? La vida. La vida acompañar tu vida con, con música siempre. Siempre la hace mucho mejor y más divertida, ¿no? No habiendo más que decir por el momento, yo soy Leonardo, el muñeco de Cranion. Y como siempre, pórtate mal, cuídate bien y nos vemos en la que sigue. Chao.